¿Cómo puedo yo creer? ¿Cómo yo puedo confiar en Dios? Poniendo todas mis, sus, mis necesidades en sus manos, porque Dios nos ha guardado de todo este peligro, que ahorita estamos en cuarentena, pero a pesar de eso oramos a Dios y sabemos que Él nos ha guardado en las tribulaciones, No, aún no siendo merecedores, porque Dios nos ama y nos cuida, somos sus hijos. Por eso es mi confianza en Dios.